De México, por primera y única vez en Granada, los jefes de jefes. Jefe de jefes señores. Me respeto. Los Tigres del Norte. Domingo 18 de agosto, un concierto inolvidable. Los Tigres del Norte en Granada, Coliseo Cubierto. <risa> Invita la Alcaldía de Granada. Informes 310-233-0694. Raúl Campos, Grandes Conciertos.